Sí, gracias a papá Dios, estamos número 4 tendencia. Eh, salimos realmente pegados con este tema eh, Hicimos un video muy elaborado, gracias a Dios, tú sabes Eso fue el final, ahora me meto ¿Tú crees eh, que, que tú, pudo, tú también pudieras ser nominado como la preparación del año este año? Eh, sí, yo trabajé, tú sabes, pero le doy el gracias por la invitación que me hicieron Tú ya estado en las redes sociales con el lápiz, esa gente tirando ¿Qué tú tienes que decir de eso? No, no, no, no, yo que me quiero con eso rap, y que son mi hermano, los dos tú me entiendes porque de mí? la balota Jordan ¿qué tú dices? tú sabes no mira eso fue emocionante eso es emocionante tú sabes que pasen cosas así tú sabes en el movimiento ¿te sientes bien eh, luego de que la canción que lo que fue la que te impulsó y eh, como nuevo talento han mantenido una nueva generación Tú sabes, yo soy una generación nueva que estamos haciendo ya ahora la parte fundamental del dembow. El dembow ahora mismo es lo que está acaparando todo. Y nosotros no estamos dando de nuevo color el dembow. Gracias a ti.